Colombia es un país que siempre ha tenido claras sus metas en cuanto a la educación. Hemos escuchado muchísimas veces que Colombia quiere ser el país mejor educado del 2025 y para esto se han implementado varios métodos que, hipotéticamente, lograrían eso. Entre ellos, Serpilopaga. Paga. La cuestión es que el programa no debería continuar, pues se nos está dando una premisa falsa en la que se supone que este ayuda a los estudiantes más pobres y talentosos del país para que tengan una educación de buena calidad y que con esto se está generando equidad. Pero por un lado, el programa escoge sus beneficiarios por medio de una prueba estandarizada, que solo nos muestra a aquellos que son buenos en ciertas cosas. El método de elección del programa olvida que hay diferentes tipos de instituciones públicas con énfasis educativos diferentes, que hay distintos tipos de habilidades, que no todos somos iguales y que el talento, en todas sus formas, no se mide con una prueba de este tipo. Gracias a esto, perdemos la oportunidad de apoyar a las futuras figuras políticas provenientes de sectores poco favorecidos, a los artistas que darán a conocer al país y a las personas que, de alguna forma, podrán cambiar el mundo. Todo esto sin contar el hecho de que el programa también apoya un gran enemigo del país, que es la corrupción, pues entre sus requisitos se encuentra el CISBEN, al que muchas personas que no tienen pre una educación superior de calidad no pueden acceder, por el simple hecho de que sus padres tienen un salario que sobrepasa el aceptado pero que de todas formas no alcanza para financiar una educación así para sus hijos. De esta manera, el programa solamente está apoyando no al que lo necesita, sino al que entra en el estándar y consigue los requisitos de cualquier forma. Y así el programa nos deja una sola duda. ¿Qué es más importante? ¿Seguirlo moralmente correcto o tener educación?